se llama orden de las operaciones, el objetivo es o el propósito aplica correctamente el orden en que se realizan las operaciones, esto es algo delicado en el sentido de que a veces nos equivocamos cuando damos el orden de las operaciones, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio que aparece ahí. Ustedes ya han dado la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa, la propiedad distributiva en los grados en que dan. ¿Cuál es la propiedad conmutativa de la adición? La propiedad conmutativa de la adición. El orden de los sumandos no altera la suma. La propiedad conmutativa de la multiplicación. El orden de los factores no altera el producto. La propiedad asociativa de la adición y de la multiplicación. El resultado no depende de la manera en la que se agrupan los términos. La propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición. Multiplicar una suma por un número da el mismo resultado que multiplicar cada sumando por el número y después sumar todos los productos. Y la otra pregunta, que no quiero que me la respondan ahorita, es ¿cuál es el orden de las operaciones? Para eso vamos a trabajar en cada grupo con... El ejercicio siguiente. Cuatro estudiantes obtienen diferentes resultados de este problema. Cuatro menos tres por cinco más ocho entre dos. resolver el ejercicio. Mario obtiene 6.5. Judy obtiene menos 1.5. Debo menos 7.5 y María obtiene menos 7. Ustedes van a hacer en el grupo Van a trabajar a ver cómo obtuvieron, obtuvo, perdón, o cómo obtuvieron la respuesta cada uno de los estudiantes anteriores. De hecho, solo una es la correcta. Y después lo vamos a trabajar aquí en la pizarra. bien primero se realiza la división luego multiplicaciones después sumas y por último la resta algunas veces los signos de agrupación ayuda verdad entonces el correcto es este entonces repito importa el orden Claro que sí ¿Cómo se usan los signos de agrupación? Cuando las cantidades están entre signos de agrupación, se efectúa primero las operaciones que están con las cantidades en signos de agrupación y luego vamos a proceder según el orden de las operaciones que tenemos. <música>